En un proceso de reconstrucción hay que entender que vivienda como derecho humano no es la estructura de una casa, las cuatro paredes y un techo, sino todo lo que significa la vivienda como portal o acceso a los otros derechos humanos, el derecho a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, a los medios de sobrevivencia, a los, a, a los medios de trabajo, al respecto a la cultura de la gente. Y de ahí viene la cuestión central, que no se puede tomar el proceso de reconstrucción post-desastre como una maquinaria de producción de casas. La producción social de la vivienda creo que es un concepto llave en el tema de reconstrucción. ¿Por qué? Porque justamente la producción social es la posibilidad descentralizada y autogestionada de la gente y las comunidades poder ellas mismas definir lo que hay que hacer y hacer esto de manera cooperativa, colaborativa, definiendo prioridades con respecto no solamente a la vivienda de cada uno, sino toda la estructura de la comunidad. Es fundamental en un proceso de reconstrucción lograr tener fondos para una producción descentralizada, cooperativa del hábitat danificado.